qué tal amigos bienvenidos a la clase de español hoy continuamos estudiando el tiempo condicional en español muy bien hoy te traigo 12 verbos 12 verbos que vamos a conjugar en el condicional y este es nuestro video número 3 iniciamos con el verbo adorar yo adoraría tú adorarías él ella usted adoraría nosotros, nosotras adoraríamos Vosotros, vosotras adoraríais Ellos, ellas, ustedes adorarían Ahí tenemos las terminaciones una vez más Ia, Ias, Ia, íamos, íais, Ian Y recordemos que una de las características es El acento gráfico o la tilde en este tiempo Ejemplo Yo no adoraría a los ídolos yo no adoraría a los ídolos El siguiente verbo es el verbo acabar To finish Yo acabaría Tú acabarías Él, ella, usted Acabaría Nosotros, nosotras Acabaríamos Vosotros, vosotras Acabaríais Ellos, ellas, ustedes Acabarían yo acabaría la carrera en primer lugar. Yo acabaría la carrera en primer lugar. Acompañar. To accompany. Yo acompañaría. Tú acompañarías. Él, ella, usted. Acompañaría. Ese es un verbo un poquito largo. Nosotros o nosotras acompañaríamos. Vosotros, vosotras acompañaríais. Ellos, ellas, ustedes acompañarían. El ejemplo, él acompañaría a sus hermanas a la escuela. Él acompañaría a sus hermanas a la escuela. Seguimos con el verbo aconsejar, to advise. Yo aconsejaría, tú aconsejarías, él, ella, usted aconsejaría. Nosotros, nosotras aconsejaríamos. Vosotros, vosotras aconsejaríais. Ellos, ellas, ustedes aconsejarían. Ejemplo. Ella aconsejaría muy bien a los estudiantes. Ella aconsejaría muy bien a los estudiantes. Uh, adivinar to guest. Yo adivinaría. Tú adivinarías él ella usted adivinaría nosotros nosotras adivinaríamos vosotros vosotras adivinaríais ellos ellas ustedes adivinarían ejemplo usted adivinaría mis pensamientos. Usted adivinaría mis pensamientos. Recordemos que estos dos pronombres, estos, perdón, nosotros, nosotras, se pueden confundir un poco con el vosotros, vosotras. La diferencia es de una N y de una eh, V o una B chica. Nosotros, vosotros. Nosotras, vosotras. Así que hay que entrenar un poquito el oído para hacer la diferencia en el uso de esos dos pronombres personales. Muy bien. El próximo verbo es agarrar. Grad. Yo agarraría. Tú agarrarías. Él, ella, usted. Agarraría. Nosotros, nosotras agarraríamos. Agarraríamos. Vosotros, vosotras agarraríais. Ellos, ellas, ustedes agarrarían. Ahí lo tienen. El ejemplo es, nosotros agarrar, agarraríamos las frutas de los árboles. Hay, hay bastantes Rs aquí. Nosotros agarraríamos las frutas de los árboles. Ahorrar. Otra vez aparecen las Rs. To save. Yo ahorraría, tú ahorrarías, él, ella, usted ahorraría, nosotros, nosotras ahorraríamos, vosotros, vosotras ahorraríais, ellos, ellas, ustedes ahorrarían. El ejemplo es, nosotras ahorraríamos dinero para ir en el verano, nosotras Ahorraríamos dinero para ir en el verano. Alquilar. To rent. Yo alquilaría. Tú alquilarías. Él, ella, usted alquilaría. Nosotros, nosotras alquilaríamos. Vosotros, vosotras alquilaríais. Ellos, ellas, ustedes alquilarían. Ellos alquilarían un carro económico. Ellos alquilarían un carro económico. Muy bien. Andar. To walk. Este es sinónimo de caminar. Andar es to walk. También puedo decir caminar, pero el andar se usa bastante. Y una vez más recordamos que escribimos el infinitivo como la raíz para el tiempo condicional. Nos va a quedar yo andaría... Tú andarías, él, ella, usted, andaría. Nosotros, nosotras andaríamos, vosotros, vosotras andaríais, ellos, ellas, ustedes andarían. El ejemplo. Yo nunca andaría descalzo en el parque. Yo nunca andaría descalzo en el parque. Muy bien. Apagar. To turn off. Yo apagaría. Tú apagarías. Él, ella, usted apagaría. Nosotros, nosotras apagaríamos. Vosotros, vosotras apagaríais. Ellos, ellas, ustedes apagarían. La oración de ejemplo que les voy a dar es. Ellas apagarían las luces durante toda la noche. Ellas apagarían las luces durante toda la noche. Continuamos con el verbo apreciar. To appreciate. Yo apreciaría. Tú apreciarías. Él, ella, usted apreciaría. Nosotros, nosotras apreciaríamos. Vosotros, vosotras apreciaríais. Ellos, ellas, ustedes apreciarían. Por ejemplo, ustedes apreciarían mucho mejor a sus amigos. Ustedes apreciarían mucho mejor a sus amigos. Verbo arreglar. To arrange or to fix. Yo arreglaría. Tú arreglarías, él, ella, usted arreglaría. Nosotros, nosotras arreglaríamos. Vosotros, vosotras arreglaríais. Ellos, ellas, ustedes arreglarían. El ejemplo. Yo arreglaría los problemas eléctricos de mi casa yo arreglaría los problemas eléctricos de mi casa bueno amigos recuerden suscríbanse totalmente gratis a este canal una vez te suscribas quiero que te suscribas por supuesto que compartas la información de este de mi canal que me ayudes a crecer en, en audiencia y una vez te inscriban me pueden mandar un correo a rjoven66 gmail.com para eh, enviarte material les pido el favor que me escriban porque a veces me mandan correo me lo mandan mal y me dicen eh, no me llegó no me ha llegado el correo entonces hay bastante trabajo pero si, si eh, me envías un, un, video, un mensaje un correo electrónico en ese mismo correo que tú me mandas yo te envío el material de vuelta eh, porque hubo algunos problemas con, con para poder bajar todo el material a en el link que les dejaba, entonces dije más bien: si alguien realmente necesita el material y lo quiere, me puede mandar el, el, el correo, no le tomo mucho tiempo. Me dice: Raúl, necesito el material de tal clase, de tal video, y con mucho gusto te lo hago llegar. También quiero que, por favor, me envíes sus comentarios, tus preguntas o sugerencias. hay algún tema particular en español del cual desees que, que prepare una clase, es, es bienvenida a la sugerencia y con mucho gusto lo, lo podemos hacer también quiero que compartes esta información con tus amigos o en tus redes sociales regálame un like o un me gusta es muy importante para el canal y para mí también y también te recuerdo que actives la campana de notificaciones la campanita que está aquí abajo al pie del botón de suscripción y de esa manera cada vez que subamos o tengamos una nueva clase te va a llegar un, un aviso hay una nueva clase de español bien sea del tiempo condicional para que sigamos practicando más verbos en ese tema vamos a estar un tiempo, vamos a estar practicando bastantes, eh, bastantes verbos en el condicional. Cada video tenemos 12 verbos porque quiero que tengan muy buena fluidez, que desarrolles esa fluidez en el idioma. Bueno amigos, yo espero verte en la próxima clase o en nuestro próximo video. Y recuerda, mi nombre es Raúl Joven León. Este es el final del video número 3 del condicional en español. Y te agradezco por el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase.